¡Ey! ¿Qué onda, fiesteros de YouTube? Espero que estén buena suerte. Y así es que somos con Dinosa Draconeca. Aquí tengo un buen de monstruos. Ahí, quién sabe por qué, ya como de mi casa, pero vamos a derrotarlos con esto. Y aparte, probando ya nuestro nuevo arco con efectos de debilidad. Que ¿Por qué lo doy? No sé. Tratando esa introducción, tengo un par de cositas que quiero hacer muy interesantes. Y los tengo anotadas bueno, aquí. Bueno, ah ¡Oh, shit, aquí estás. Hola, ¿ves? Es que luego tengo fantasmas aquí que aparecen de la noche. Y pues bueno. En sí, ¿qué vamos a hacer hoy, panitas? Vamos a ir al Nether. Pero antes, quiero ir de exploración. A ver, déjenme. déjenme, déjenme hacerle, que están muchos cosas que tengo. A ver. Aquí tengo mis cosas. Aquí están, mis para el Nether. Pero antes quiero hacer la mochila que les había dicho el otro video y no, le, no la hice al final back está pero la grande una grandecita una bonita una que digas madre mía Willy esto se hace con un buen de tela y esto dirás dónde las tela uh -huh. eh, primero quiero ir con los este panitas ah no espera espera primero quiero ir con los este comerciantes papu no sé si se acuerdan de esos, eh, esos panas en los que estaban una playita y te vendían dependiendo de la estación y bla bla bla, bla. bueno Ahí había una cueva con mucha araña, y aparte, cuando fui a la cueva, había un spawn de arañas que también podemos aprovechar, no más que antes. Todo esto va a tener sentido, no sé, se pero. No me acuerdo si era con Rose, ni monito no, esto no, esto no, esto no. Jade, ni de pena, lo voy a tener primero. Es suicidio, perdonen por eso. <ríe> ya, ¿cómo con eso tenemos? Porque voy a de descubrir que la metiste, y el Rose, que había dicho que no eran muy útiles, al parecer pueden serlo. Dirás, ¿cómo? Eh, hay algunos comerciantes que fuera de cámaras los estuve viendo. Y te intercambian. A ver si los encuentro. Estoy intentando voltear a todos lados. Pero hay unos que te, te cambian este, todo esto. Que pues, va, no vale nada. Por monedas de plata. Y ahí se acuerdan. Las monedas de plata nos sirven para comprar el jade. Y también por monedas de oro, me acuerdo. Y te, Oh, shit. Suena feo. pero No nos preocupo muchísimo. Ajá. Me dan mo las monedas que necesito para comprar el Jade y el Zafiro, que son los materiales que necesito. Así que muy perro, a la bestia, a la bestia. Mientras, cuénteme, ¿cómo están peleando? Ah, oh, la bestia, no. No, no, no, no. Ahorita no quiero pelear, no quiero problemas. Porque después vamos a tener en el Nether. Vamos a descubrir cosas nuevas, vamos a ver materiales nuevos. Uf. pero antes digo que necesito esa mochila para ir cargado de cosas y, de y llevarme todo, de tener todo el Nether en, mi en mis bolsillos. Como el típico meme de los bolsos para hombre, no sé qué cosas. Que en el bolsillo derecho tienen celular o el de izquierda, no me acuerdo. Y cada quien sus gustos se crean un chingo de monstruos, ¿eh? <ríe> en un bolsillo tienes este el teléfono, de en el otro tienes un almacén de, del banco. O sea, tienes plumones, tienes este dinero, tienes tu tarjeta, tienes una bomba, tienes. <ríe> Tus cuadernos, tienes una mochila Dices, ¿por qué tienes una mochila en tus bolsillos? No sé, hermano <ríe> No sé, pero para algo te sirve, ¿no? A ver, listamos un chingo A ver, si, a ver cuánto es lo que puedo conseguir Uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf. Ya, esto lo pudiste haber hecho fuera de cámara Sí, pero ok, eso me gusta eso ¿Algún problema? ¿Algún problema? <ríe> ok, hermanos, ya volvimos ¿Y esas biches? ¿Es biches que ven ahí? Son las que me pueden hacer subir de nivel Así que... Oh, uh, y comerciantes a fuerzas. No sé si eran esos. Creo ¿sí que los que me interesaban. Pero vamos a darle. Sí. Estos sí los puedo dar. Ok, ven. Los puedo matar. Los puedo matar. Es mejor de lejos porque estos generan explosiones como no te imaginas. No sé. dónde, Ahí está. ¿ya ves? Yo subí nivel 5. Ah, la bestia. Eso, eso sonaba cuando subí el nivel. Interesante. A ver. Hay que aprovechar porque estas bichos Sí. Nos van a... Entre más nivel seamos, más poderosos seremos y podemos combatir a... A otros entes, también esos, también los puedo... Vencer Sí, a ver, también Que no tengo comida, no sé por qué ando aquí sin comida Y casi sí, casi, casi sin vida Eh, no. eh espera, no, Ah, sí, voy a generar más pingüinos Ahorita no vas a uno porque ir, iba, estaba yendo a una cueva Y pues es más fácil con uno porque luego son muy tediosos Vamos a intentar Es que eso sí no les puedo dar con balas Así que ese sí a ah, ah, espalazo limpio Oh, oh, oh, oh Oh, oh yo lo maté, yo lo mataste tú WTF, te juro que sí lo, había, sí lo podía pegar ¿No le puedo pegar? ¿Cómo no? Okay. Según <ríe> Es raro, ¿eh? Porque te juro que la otra vez le pegué y está O ya por ser nivel 5, ya no son rivales para mí o algo así Bueno, eh... Ok, mis planetas, ya somos aquí a Cristo, sanos y salvos, este, con un poquito más de experiencia, voy a voltear a esto. Digo, ¿dónde aparecen tanto enemigo? Es que todavía no rodeado, ¿verdad? What the fuck? <risa> ok, no, sí, tengo que poner algo de protección al finalizar esto, porque si no, esto... Me supone que hice esto para que no hubiera monstruos, y, y ya está viendo monstruos, o sea, imagínate, hermano. Ahora, vamos bueno ¿no? A quiero ver cuántas de estas puedo hacer. Ok. Eh, pero de nuevo, si no, es como un árbol, también, me lo voy a forjar así bien, bien, cabrón Ah, puedo hacer dos, <ríe> chale Bueno, ya después iré al spawn de arañas que tengo por ahí Y bueno, me voy, a poder, voy a dar cosas que no necesito aquí, ya pues Y lástima no encontramos este comerciantes Porque luego te, te, te lo cambian, eh Por otras cosillas A ver, el negro aquí, por pues, si se me olvida qué hacer <ríe> El hilo, la carne Pues sí, te voy a ver cómo está Zeus Porque hace mucho que no veo Zeus bueno, el chiste, la mochila normalita, que no va a estar así, ah, así es normalita para que pues, no haya tenido problemas. Eh, por aquí, esto lo no vamos a tirar, lo voy a poner aquí, listo, ¡charán! tenemos mochila, lo vamos a de cositas, ah, sí, también este quería hacer la, la del Nether porque no la había hecho, eh, sí, es esta, sí, es esta, como nada, como nada, como nada, tengo comida, mmm, supongo, eh, empezamos lo bueno. Esta, no voy a tan Aunque sí pienso yo luego ponerlo aquí. Porque pues, se, se vea magistral, ¿no? Pero como no puedes hacer cosas... A ver. Mira, uno, dos, tres. Vamos a empezar con la construcción de este portal del nether Para ya ir a escuchar. Porque hay materiales nuevos. Y enemigos nuevos... Van a ver, van a ver. Y de hecho, creo que hay una posibilidad de que ya podamos ir a una dimensión. ¿Por qué? Porque luego sí hay en el nether un portal. Ya de las dimensiones chidas, de las perras, de las. que dices madremísima. Ah, pero no me decís por esto. Ya reparé todo sobre la casa. Se a <ríe> me olvidó comentarlo. Me trago. Y pues, no se va a conectar esto, ¿ok? Así que así nos quedamos tan bienito. Eh, esto voy a guardar aquí. La mochila me la fue a llevar. Bloques, por si acaso. El libro también lo voy a dejar porque ya es, es todo lo que tenía planeado. Ya, lo último. Todo, todo, todo. A partir de ahora es ir al Nether. Así que, preparaos, preparaos. 3, 2, 1. Oh. Hola bestia. Escucha turbio, ¿eh? No se no, escucha, se turbio. Eh. Te veo después hermano. El boquerón se me ha Ahora sí. <risa> A ver... A ver... No, sí, es que a ver... ¿Cómo? En todas las locaciones que pude haber aparecido y aparezco ahí... ¿Neta? Perdí todo? No, ahorita lo recupero, ahorita lo recupero... Ahorita lo recupero... Eh... Es que no, neta... ¿Cuánta era la posibilidad...? Ahorita venimos. <risa> Ahora sí, viste, apurale, apurale, apurale. Porque estas cosas aparecen aquí. Y dirán, ¿cómo recuperar estas cosas? Ahí, ahí, Estuve dándole, dándole. Estoy intentando a poner bloques para que no morir. A ver. No, es que no, es que no, es que yo, yo no tengo bloques. Ya ¿no? no tengo bloques. No, Peter, porque no quiero que estas cosas aparezcan. Porque no las puedo matar. No las puedo matar. Todavía no tengo el nivel necesario para matarlas A ver, esto no aquí. Esto aquí, esto aquí. O sea, me importa. O sea, estas cosas van a aparecer sí o sí. A ver, no quiero que. Oh, a ver, Ahorita has puesto toda la llenadora de bloques que puse, pero verde. <ríe> Creo que ya puedo pasar. O sea, nada más como que me encerré. Literalmente fui y me encerré. Así que. A ver, esto aquí, esto aquí, ya, ya, ya. Ya, aquí nadie pasa. Okay, a ver, sí. Lo voy a pensar, eh. O sea, voy a poner esta lava ahí para que no entre nadie, pero verde. O sea, te juro que entre tantas posibilidades de aparecer en muchos lugares... Pues espera, si lo rompo... Y lo vuelvo a poner a aparecer en otro lugar... ¿Pero un pedacito? Vamos a romper un pedacito, dije... Y ojalá aparezcamos en otro lugar... No, primero voy a probar... <ríe> sí, porque eso es lo que me ha servido... Lo que voy a hacer ahorita... Ya se quitó, ¿no? Ya se quitó. Voy a poner una puerta ahorita para que ir más cómodos. Aquí. Aquí. Ya, espérenme, espérenme. Ok, hermanos, ya aquí puse un cofre con todas mis cosas. Así medio desordenado. Tranquilo, hasta lo ordeno. Este primero, prueba número uno del portal de Nether. Ojalá y aparezcamos en un lugar distinto. Por si acaso llevo bloques para bloquear todo lo que fuera, Si En el caso. No. Vas en el lugar, valió shit, valió shit hermano, valió brutalmente shit, bueno, eh, ahorita déjenme equiparme otra vez, Pero, bueno ya vieron que estaba este asegurado, ya no hay este cosas que, o sea ya me hice medio un caminito para poder, la foto a picarle y ahorita venimos. ya dejé todo, <risa> o se me acaba de olvidar una regla importantísima del nether, Nunca ir con todo los full, ya dejé hasta la pelota. A ver, tengo estas partes. Este, la para borrar aquí. no no, no a empiezo a perderla. La voy a ganar por si acaso. Me dice flechas normales, esta que tengo la mochila que es pues, fácil también de conseguir. Todo esto. Bueno, no me arrepentiría mucho de perder algo. Así que prepárense. Se si viene el bueno. Ahora, si tenemos que ir a full escapar. Que okay. según las cosas no atraviesan paredes. Según yo. Pero no me toque. La madre, la madre, la madre, la madre. ¿Dónde estoy? ¡Neta! No, no, no. ¿Dónde estoy? Que me explique. Ahí está. Ahí está, aquí está, aquí está. está, está. Puedo escapar, puedo escapar, puedo escapar, puedo escapar. Te juro, el peor lugar para aparecer. ¡Neta! Quítate, pingüino, quítate. Oh, vaya A ver, tengan cuidado A la fecha, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso, eso? Te juro que... Ajá, puedo ver algo aquí Vamos a ver cómo podemos bajar de manera segura De aquí Entrada Vamos a poner de color amarillo Para que se note Ay, sí, Mucho cuidado Mucho cuidado, plantas. ¿Qué es esto? Neta, desviamos a Plenty aquí, ¿no? Me... Oh, a la bestia. A ver. Es, cuarzo. es cuarzo, ¿no? Es cuarzo. Sí, es cuarzo. Aunque, okay. bueno, ya sé que no es muy útil, pero me encanta el cuarzo. Es como... Es el material más bello que existe. Es blanco. <risa> y está, está bonito. A ver, cuidado, es que también ando, ando este, con miedo. no, no, no, no se crean. Esto, medium bone segment. Ala. Bestia, esto está bien increíble para una construcción. Nice, ¿eh? eso sí no sabía que había. Y, y esto también me interesa. Grave. Ok, tengo una tumba. What the fuck, con esto. Imagínense, me mató con un... de una. Ok. <ríe> Otro monstruo que ve que no voy a poder derrotar en mi vida. No, sube de nivel, eh. Súper apuesto subir de nivel. Y ahí fuera de cámara voy a intentar este, pelear con todos los, con los monstruos que les dije. Hola, ¿Y eso? Eso, hermanos. Es la estructura para hacer cada dimensión. O sea, así tengo que hacer una con todas y tiene material materiales. Vamos a ver cómo se va a Hola, amiguitos. Espero que te lo haces todo. Yo no te hice nada, pero a la bestia vato me Parece que tengan aquí este. Las vacas no las voy a acercar, o sea que todo enemigo es peligrosísimo. Vamos, eh. Imagínese viajar a otra dimensión... No, no sé. Runa. Sí, pero esta es el, la de fuego. No me acuerdo, creo que esto es una... algo. Bueno, aquí... Esto se quita el portal, así que puedo recolectar los que quiero y llevármelo al mundo. Pero sí, esto es lo que yo tengo que hacer en, con bloques distintos, distintas runas y distintos de estos. Para poder viajar a varias dimensiones. La primera. ¿Tan que ya tengo una? Ah, si sí, toco, no tengo la pelota ya. Pues es que así me daría.. Penita. Porque la pelota. Ya casi no tiene tubis. Y no he encontrado un otro... otro lala. Para decir, ah mira, tengo otra pelota. Así que mejor con pedito. Hermano, hermano. No, no, no, no. What the fuck What the fuck Se se puso mamadísimo No man What the fuck ¿Viste cómo se enojó? A ver, ¿yo qué? ¿Mis pingüinos? Ok, no les ponía pingüinos en caso que no sean les haya. Pero ¿viste cómo se puso mamadísimo? Esto oh. <risa> What the fuck Es que no, creo que, que no me quiero arriesgar oh. No sé, tampoco me quiero arriesgar aquí O sea, me gustaría saber Ya no me tengo maldito de... Pero seguramente también es muerte. Todo aquí es muerte. ¡A la bestia! ¿Vieron esas cosas? sí están listos, estos, estos monstruos. ¡Pérate tú! ¡No, no, no! Ya ¡Va a pelear, ya va a pelear! ¡Va a pelear! ¡Neta, por qué! hala ¿Y esto? ¡Oh! A ver, ¿qué pasa con esto? ¿Pasa algo? ¡Oh! ¡Esto es carbón! Ok, pero aquí me interesa. Este. Ah, no, es tierra. Es tierra, ¿no? Pero me queda aquí. Perfecto, me queda aquí. Ok, ok, ok. es despacito es okay, Se ve que se mostró por en chinga. Pero en chinga. Oh shit, oh shit, hermano. ¡Ah! Fíjate, pero tú, ¿de dónde pisa? Mejor así. No importa ¿O Sé sea que eres un aldeano que murió pero es ¿Cómo se cagó de mí? ¿Qué es eso? ¿What the fuck? mira ¿La lava se murió? ustedes me gustaría irme usan ¿No me quejaría? Para nada, Cállate un poquito, un un casi, casi. Cuidado, cuidado, cuidado, no más lo que necesites. Tampoco sea varicioso con esto. Acuérdate que también hay otros lugares que puedes conseguir glowstone, como en tu mundo, por ejemplo. Ok, ok, es que te o sea, esto, esto sí, me sí me interesa Porque así ya puedo plantar mis berries Y con eso rifamos, hermano Rifamos bastante Ya podemos hacer nuestras berries, nuestras cosas, nuestras posiciones Y podremos llegar más fuertes a este lugar Eso es que no he llegado con posiciones Y tampoco me noto una fortaleza, eso me extraña Yo creo que con esta estructura de eso plantí no me deja O pues más difícil ¿Tú ya ves? A ver, ¿cuántos llevo t tengo. Uy. Uy, uy, uy. Ellos te pegan el Wither, eh. Cuidado. ¡Ah, bestia! ¿Y eso? Uy, okay, quiero ir ahí. Quiero ir ahí. Tengo amigos, pero. Es mejor que los veas. Para que no sepas dónde están. Es que ¿Dónde? ¿O estarán aquí en ¡Hola ¡Ah, la bestia! Okay. ¿En sin sí miedo? no, no, no, no, no no sé ni cómo la estoy liberando, ¿verdad? Porque este es puerto de broma, porque se me está persiguiendo. ¿Cómo se inteligente va a ser subir? Si más este va a ser subir <risa> ya de ahí Vamos a bajar ¿Cómo se puede ir esa cosa? ¿Y que al final la quedado. sirve para combustible, okay, okay, okay. <risa> no, no son paneles de oveja. <risa> Verde. creo que pensaba que iba a ser algo más tenido, Algo más místico, algo más chido. Y bueno, espero que les haya gustado. Alex, gusta lo que quieran. Ya sea, fue una aventura muy tensa y muy. Entretenida y peligrosa. Ya veremos que estamos en unos fuertes. Y que sigamos hasta. ¡Adiós!